Este lunes 30 de diciembre, en Almazana Jep, 20% de descuento en toda la ropa para que estrenes Pinta este fin de año. Además, gánate la Pinta con Jep por compras superiores a 35 mil pesos en ropa. Participas en el sorteo de 25 bonos por 500 mil pesos cada uno en ropa para toda la familia. Almazana Jep, sus mejores compras.